era que fijaba todo y que el Estado no podía intervenir y, y, y esa política llegó a imponerse de que el mercado lo, lo rigiera todo y que el Estado fuera solamente contemplativo y otros economistas y otros políticos y de, de otra visión decían que no, que el Estado tenía que regularlo y tenía que intervenir porque si dejaban al mercado a sus anchas y que tomara todas las decisiones y fuera quien marcara la tendencia a seguir en cada sociedad, en cada país, lo más pobre se lo iba a llevar quien lo trajo. Porque hasta el Papa Juan Pablo II calificó el neoliberalismo como el capitalismo salvaje. Donde lo que importa es el dinero, la ganancia, no importa el ser humano, no importa, y se pierde la sensibilidad. Yo le he hablado varias veces. Pero la pandemia ha puesto de manifiesto que si no es por los diferentes estados que han tenido incluso que endeudarse para ir en auxilio de las mismas empresas, de los pobres con programas sociales de asistencia, se lo hubiera llevado quien lo trajo al mundo. Si deja, y entonces se puso de manifiesto que el mercado no puede. Entonces ha muerto el mercado y ha muerto el neoliberalismo. Recibió una patada. Y ahora Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha tenido que reconocer que hay que intervenir con políticas sociales amplias en favor de los pobres y de los más necesitados y de los que no tienen. Y, y bueno, eh, eh, la gente ya, ya está consciente de que. Definitivamente Definitivamente Los estados tienen que intervenir En favor de los pueblos Incluso la iglesia católica Incluso con papas que eran Muy conservadores Como el Papa Pío XII Hay varios párrafos De exposiciones Del Papa Pío XII Y del Papa Paulo VI Que fue todavía mucho más radical Donde establece que cuando eh, eh, se pone en peligro la situación de los pobres. El Estado tiene que intervenir. Hasta con la propiedad privada. Jeje, que un problema en la iglesia. Igual que este mensajito que le voy a enviar. de Bueno, aquí... Eh, eh, de, de, déjame poner... Este, porque quedé de... de eh, aquí me, me envía Castulito. Eh... Esta, esta fírmica de que en su sector no han recogido la basura que el tiene varios días. Atención, Móvil Soluciones para que vean... En Golden Billy. Ay, qué viva, qué viva. En, Golden, en Golden Billy, mírenlo ahí. En Golden Billy. Así que eh, Catulito hace ese llamado para que definitivamente vayan en su auxilio con esa... Eh, vamos a ver aquí. Eh, eh, entonces, este, eh, déjenme leerle este, este mensajito pequeño Para que ustedes vean que aquí todo el mundo está haciendo conciencia De los estragos que hace la corrupción en contra de los más pobres, en contra de los pueblos Y donde eh, eh, los recursos del Estado ya hay que defenderlo a todas costas. Miren lo que dice uno de los jefes de la iglesia, Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Eh, eh, Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Déjeme leerle esto, porque esto, esto es muy importante. Sobre eh, los actos de corrupción. Lean esto, eh, eh, o sea, observen esto que dice Ramón Benito de la Rosa y Carpio, uno de los obispos más respetados que tiene la iglesia católica. Mírenlo ahí, devolver, devolver. ¿Ustedes lo están viendo ahí? ese eh, Históricamente ha sido obispo de la diócesis de Santiago. Pero miren lo que dice, qué bueno es constatar que lo que estafan a los estados deben responder ante la justicia. Esperamos que también se le haga devolver lo robado a nuestros países. Hablamos de América Latina, también de Europa.